Otra de las herramientas que observamos en clase era eh, Google eh, Formularios. Para acceder a formularios, también hay que ir a Drive. Entonces, van a ir al mismo cuadradito en el costado derecho y van a acceder a, a Drive. Y dentro de la carpeta, recuerden organizarse en carpetas, en, el, en la carpeta de, de la materia, van a crear un formulario. Van a ir a nuevo, documento de Google, hojas de cálculo, presentaciones y más formularios de Google. Acá va a aparecer formularios de Google. Esta es la interfaz para generar formularios. Ustedes tienen en este momento, un solo apartado para generar una pregunta que dice selección múltiple, pero observen la variedad de opciones que tenemos. Respuesta corta, parra, selección múltiple es, cada uno tiene que elegir una opción. Casillas de verificación son varias opciones. Desplegable, para que las opciones salgan en una lista desplegable. Podemos subir un archivo. Podemos realizar una escala lineal. Bueno, hay muchas opciones para generar un formulario. Estuvimos en clase viendo algunas de ellas. Si queremos agregar un título importante, una imagen, un video o separar en hojas ese formulario. En un principio yo les pedí que armen un formulario básico. Pero ustedes pueden compartir ese formulario conmigo y me dicen, en el caso que quieran profundizar el uso de la herramienta, qué quieren hacer y yo los voy a ir guiando. No se preocupen. Pero en un primer eh, momento quiero que trabajen la herramienta probando, ensayando, eh, prueba y error y que compartan ese formulario o ya directamente le pregunten a, a sus estudiantes eh, algunos temas de, de la cursada. Por ejemplo, pensando en esta presentación que ustedes van a difundir a través del celular, esa misma presentación puede tener un enlace a un formulario con tres preguntas para que ellos, luego de ver la presentación, profundicen el contenido. Preguntas de selección múltiple, o de casillas de verificación, o con una respuesta corta o con párrafo. Acuérdense de escribir dos puntos para que agreguen apellido y nombre y ustedes sepan quién respondió esa pregunta. La herramienta formulario es reinteresante para utilizar en clases porque tenemos inmediatamente las respuestas de todos los que participaron en en, ese, en esa encuesta o en esas preguntas. Y podemos evaluar, eh, muestra esas respuestas mediante un gráfico, hasta podemos mostrar los resultados a través del proyector en clase. Por eso es interesante aprender esta herramienta. Bueno, eh, en clase sigo profundizando el uso de formulario. Pero supongamos que este sería nuestro formulario y lo quiero también eh, enviar en clase para todos mis estudiantes a través de la herramienta corto, tengo que ir a este icono vista previa. Y esta es la dirección URL, copiar, que voy a llevar a la herramienta. Pego esa URL y en este espacio escribo la clave. Y voy a escribir ahí eh, preguntas 1 como posible clave. Vamos a ver si está usado. La el, el UNLZ en mayúscula y preguntas 1 todo seguido en minúscula. Cortar, nadie lo usó, entonces lo copio y lo, lo envío por correo o lo cuelgo en el aula virtual o lo escribo en el pizarrón. Ingresen. Ah, acuérdense que solamente desde corto es suficiente. Ingresen a core.to barra, siempre es barra. UNLZ, preguntas 1 en, en minúscula. Preguntas 1. Y ahí va a aparecer el formulario en el celular para que yo respondan. Bueno, seguimos, ¿eh?